Hola, buenas tardes. Soy un ecuatoriano en Japón y el día de hoy me estoy sirviendo de almuerzo hamburguesa. Vamos a ver qué paseamos por el día de hoy. Me encuentro en Akihabara ¿de hecho? Me encuentro en Nakijabara y vamos a dar unas vueltas a ver qué encontramos. Así que acompáñenme. Venimos. Oh, vinimos a Harajuku y bueno, es 2 de diciembre del 2023. Les saluda un ecotereo en Japón. Um, y tenemos un montón de yatais, no, como casetas de comida a la izquierda y hay mucha gente. Incluso hay policías diciendo esto que mantengamos la izquierda para caminar. Um, supongo que es. hay tanta gente que se necesita control de tráfico. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Podemos encontrar muchas variedades de comida. Estamos en un yokocho de Yahara Yuku. No, Takeshta Street. Takeshta Street. Estamos en la calle Takeshta. Ah, y hay mucha gente. Y muchas tiendas. Pero este restaurante se llama Guzmán and Gómez. Guzmán y Gómez son nombres españoles. Ah, mexican en taquería. Koto gakuen. Colegio de eSports. No sé si sea de verdad. O si sea el nombre de una tienda, pero si en serio es una escuela de esports, wow. Churrasco. Barbacoa, churrascaría date. Goncha, estoy tomando lo que los japoneses llaman tapioca. Por alguna razón esto en inglés se dice boba. Mm, es como un comi bebe. <ríe> um, y se disfruta. Se disfruta cuanto menos. Okay. Estamos en Shibuya, en la parte central de Shibuya, Shibuya senta gai y por alguna razón estoy notando que están colgando las banderas de Japón a lo largo de los distintos postes, bandera de Japón bandera de Japón al frente, bandera de Japón al frente es algo que no vi la última vez que vine aquí Seguimos en Shibuya, ya estamos regresando por otra parte y las luces se están apagando en el cielo y encendiendo en las calles En las calles Tsuki Gakire, la luna es bonita Estamos comiendo en un restaurante coreano y tiene esta pinta. Supongo que estos son los bocadillos, los aperitivos. Y después del plata fuerte se calienta ahí, después se divide y se come. Cuidado aquí más. Mm, carne. Estos tubos son por donde el humo... Ese es filtrado. Hay que tener cuidado porque el aceite salta. Así que tenemos uh, mandiles, mandiles de papel. Entramos a un en centro de juegos. Uh, ¿Qué más les puedo decir? Hay un montón de videojuegos. Estamos tomándonos, ahí vamos, bueno ya nos tomamos unas purículas que son las fotografías dentro de las máquinas. Una tatoga es ciudadana. eh. Venimos a un pequeño templo a rezar. Ah, es un templo tranquilo, evitando los templos y las multitudes en Año Nuevo ven otros templos más famosos. FUYUGA <tose> KITA Yuyake Koyake tazogarer. Llegó invierno, mientras el sol se pone, atardece ya. Nos regresamos a casa, compramos la, un par de cosas. Y no sé si este les haya podido, no sé si les haya podido mostrar un buen video, pero gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima. Esto fue un ecuatoriana en Japón y buenas noches.